pasa por el razon que ya estamos de vuelta un día más con Ion y vamos a seguir con el gladiador? Ya sé que estoy subiendo muy seguido esta clase pero quiero llegar por lo menos al nivel de la zona para ver qué tal está esta clase por lo menos con level 29-30 Hoy toca ir a hacer el trial, una distancia que me gusta poco porque ya tengo muy gracia, muy repetitiva MUY REPETITIVA Pero vamos a ver qué tal Eh... Coño Voy a probar una cosilla Bueno, esto, esto para atrás Voy a mirar esto, el comercial de Hadera. A ver qué vende. Vale, vende pergamino. No vende. No vende. Spiritsat. No vende Spiritsat. Claro, tampoco ¿Qué vende aquí vendrían Spiritsat. Porque no, tampoco voy a engañar. Pero, ¿cómo? está muy bien de tiempo vamos a hacer una cosilla y bajar aquí abajo y mirar a ver si venden Spirit side para comprar para un puñadillo no sé si ese ítem lo quitan en la 6.0 no tengo ni para tiene idea pero lo vamos a comprobar Alimentos, a ver si, No sé... No sé no por qué vender. Uh, de camino vemos lo que hay. Vale. Nada, comida. Alimentos. Y aquí la, la grocery shop. Que es donde venden seguramente. Medicina. Aquí está poción de re restauración. sanadora Bueno. No venden a ¿Y hay hueco? No hay hueco de espirizar. Hay hueco de fragmento. Vale. Se ve que la aspiriza la han quitado. Porque si no, saldría por aquí. Se ve que la aspirizard la han quitado. Es eh, bueno saberlo. Cuando está ahí buscando morriña. Bueno, pues pirisar no existe. Pues vámonos para abajo, ¿vale? Vámonos hacia el cromede. ¿Puedo volver a usar esto? ¿O tener mucho cordado? Ah, no tengo cordado. Seguramente debería supuestamente Suponamente debería tener Suponamente debería un cordón para poder usarlo. No se han quitado, no sé. Bueno, pues vamos a irnos hacia el Cromede, ¿vale? A ver qué tal. Somos comediantes de rápido, a ver cómo, reventa, a ver cómo reventamos comediantes de con un Gladi. Recordad que tenemos cadenas hechas, recordad que tenemos cadenas hechas, ¿vale? Vamos. No, Vamos a ver, ¿qué tal? Comediatría. Si sí, no, sí, que puedo juntarme eh, eh, eh, Vale. Si sí, sí tengo luna, pero no, no tengo luna, pues me van a dar por culo. Así como que no me dan cosas. Bueno, como tengo esto, creo que puedo mezclarlo con la transformación, es la otra vez. Nada. Vale. Y tengo por aquí transformación que me viene de puta madre. Pero tengo la comida esta. Vale. Comida. Y la transformación que me da luz separada. Aquí es mágico. Uh, venga, eso mismo. No sé cómo están aquí de fuerte. Esto me lo reviento yo. Vamos. Vale. Esto bien, esto bien, esto bien. Me gusta, me gusta. No, era son weaver. A ver, también el son weaver aquí me costaba un poquito de trabajo, porque... En la y vamos, que ya veis como metotonia, eh. Metotonia como padre. No llevo scroll de velocidad, lo cual sería una bueno que tuviera, pero no tengo, porque. Pero terminan que dar por ser nueva, nueva, nueva cuenta, pero como no nueva cuenta, pues no la da. La araña se ha ido toda por culo, vamos ¿no? A ver si puedo llamar la atención de ese ver, ya me he saltado cual, eh Porque aquí la cosa están. ¿eh? Vale Vale Ahora una ventaja muy buena el tema de hacer la cadena, ¿eh? Porque si os dais cuenta, hago dos kills de remate en el suelo cuando está, cuando está en el suelo. Hago dos. la cual es mucho más rápido. Vale. Mira. Subiendo la nivel, Ahora me han dado ras, la rasgadura penetrante. Tiene... Un... Un minuto... Vale. Esta la puedo mezclar, La puedo poner aquí ahora mismo e intentar mezclarla con esta. Este tiene un cooldown de 10 segundos. y este tiene un cooldown de un minuto. Pues podemos hacer lo siguiente. Poner esta ahí. Y poner... A ver... Eh. No, lo suyo sería es poner esta primero y esta segunda. Y esta ahí. Alt 4. ¿Vale? Que no queremos al 4 que me pide mejor el al 1. Pues me voy al al 1. Que me voy ahí. Y esto ahí. Que me cago en tu vida. Ahí está. Vale, perfecto, ¿vale? Ahora veréis el porqué de esto. Claro, si me, me habéis visto mi otro vídeo, lo vais a rápidamente. Vamos, rota, hijo mío. Muy bien hecho. A ver, aquí podemos pillar para que lo veáis. Yo creo que la araña va a ser un buen buen de India. Va a morir. Es obvio, es necesario para nuestra misión que la araña muera. Y si es con dolor, mejor. Mira. No le he pillado cuenta He usado esta Y he seguido pulsando El Alt 1 Y luego se ha pasado A esta skill ¿Por qué lo bueno? Porque Si cuando usted cuando está cargar, Pues va a usar El arregador penetrante Va a bajar la defensa Y va a seguir con esta La cual pues va a picar bastante A ver, esa va a su casa. A ver, te la vamos a, la vamos a dando lindo. La verdad es que para una puta armadura se mueve muy bien, eh, Una bueno, armadura, eh. un trozo de yeso, un trozo de un trozo de piedra. Vamos otra vez. Vale. Ah, voy con este. Vamos a dejar esta cargada para ahora. Bueno, pues recordad, recordad que tiene un minuto de recuperación. Mierda, no me da cuenta de seguir aquí. Vamos a guardarla para el señor, que le va a picar bastante. Esto le ha picado pues bastante. Voy a ver, hay clarín. A ver, Gladys mola porque aparte de haberlo, digamos, mejorado, como dicen, eh, el tema de mezclar en la cadena, pues da un toque muy gracioso, la verdad. Da un toque muy gracioso el hecho de poder eh, mezclar en la cadena. Bueno, mezclarle la cadena. Eh, esa es la cadena que, que hacemos. Es un puntazo, por regio. Porque, vemos, Es uno para Si te lo ocurre con los cooldown, es uno para El software tiene que molar Por eso cuando esté la 6.0... Y el software... A ver cómo está en el Coño, ahora digo, voy a pasar aquí. Ahora aquí mi amigo me dice que mate a los prisioneros y ya veremos si los prisioneros no me hacen una risa grande. Encima tengo chupavida, que no ha chupado vida otra vez, porque se ve que la salta por los huevos. Pero bueno, voy a mirar una cosilla. Si sí, manda una mierda. Vamos a intentar hacer el sucremen grupo. ¡Afrí vale, el Vale, creo que es una cual que puedo coger directamente de aquí. Ah no, a ver, no, eran, eran todos para entregarlos, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Eran todos para entregarlos es otra cura Vamos a darle este caña ¡Luna la cluga, la clura! Eh, yo, yo, yo no que he dicho eso Bueno, algo me ha curado Algo me ha curado, no me haga mucho caso, pero creo que algo me ha curado. También podría mezclar esta. Y me en cordones, 30 segundos. La, por... la podría mezclar con alguna de estas. Porque tengo que hacer es bajar la defensa física. Y la, y la evasión te tiene te tiene claro, ahí eh, ya como, lo, como yo lo vea Eh no? pues hago bueno, me tengo que echar algo sí o sí tengo que echar algo porque aquí lo suyo lleva aquí lo suyo lleva algo mira, para, amigo, venga ahora cojo, eh, por ejemplo, este ¿eh? hago así de hecho, la mierda esa. Oye, me ha bajado mucho. Ver, te... digo, me ha bajado mucho la, la defensa normal. Joder, no te lies. no te lies, no te lié. Ile, que te ande de fuera. Ahora, aquí por aquí. Muerto. Es esa mordida para siempre. Niad, que ¡Nigit! niad. Hemos visto lo bien que habla esa persona, eh. Bueno, pues ya está. Aquí sí puede que muera. Porque me echa la mierda la velocidad esta. La esquileta que me baja la velocidad de ataque, mueve, hijo mío, mueve, mueve, mueve, mueve. Estoy un poco nervioso, eh. Estoy un poco nervioso, me la liamos me la liamos no te nervioso. Pongan nerviosos se la liamos. Un segundo tiempo que adentro tal vez se puede liar Y como si bien me ve una paliza de esta que y se le dice Ay, me parece tan <ríe> metido que yo Me ha metido una paliza muy, muy exageradamente extraña Ah, me la, que aburro. burro Oye, todo es, todo esto es, esto, esto es tira adelante. Ya tú, gilipollas, ¿eh? ¡Aquí ¡Toma! ¡Encima! ¡Ya ha mata al arquero! ¡Uh! cabrón. ¡Hijo de ¡Puta! el cabrón del arquero no voy a estar vamos a reventarle El edad culo va a curar un poquito más mira por lo menos vale vamos a ver vamos a ver Vamos a ver... Que se cure esto... Milipico, milipico, venga... ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora este lo hacemos... Catapum... Catapum... Catapum... Catapum... Y a su casa fría para párrago... Vamos, nos va a tomar un poquito Macromede, pero bueno. Es lo que hay. ¿Este curaba? No, este era que hacía sí, doña Arredo, vale. Ya, ya, ya no me acuerdo. Y su que me hace unos días y ya ni me acuerdo cómo, cómo son las la kills. Estoy. Estoy que si me flipa la flapa, vamos. ¿Este la puedo entregar a.? Eh, no, venga. La tengo como que aparte de la subida level me dan este pedazo de casco. Si todo lo que sea equiparme y ser pro, pues. Son mías, o sea, mi agua un poquillo lenta. Atacando. Un poquillo lenta atacando. O qué. Po ¿O qué. O qué. O Ok, ahora con esto va a caer del en el buffo, eh? No. ¡Te va, loca! No, esto te va a hacer como yo, como yo lo, lo hacía siempre, así. Vale, a, a la mierda la lo, lo murciela lo hago a eso. Entonces... Es que me. es que. Es como muy lento, ¿no? Soy como muy lento. No sé, me es raro, me voy como muy lento. Hombre, me dijeron que le metía mucho ataque a P a Gladys. Lo mismo, o a mí que conmigo conmigo cabrones en plan de así, ¿no? A Gladys le han quitado mucho ataque a P. Vamos, que me lo en plan irónico. Y yo, pues, caí. Pero bueno, había que comprobarlo. Pero es verdad que una clase con mucho DPS el físico le pone mucho de ataque speed lo que no una, una metallita pegando hacia. Oh, Así que si la han bajado ataques speed, pues bueno, se comprende. Y es hay una poción que creo que me interesa. Esta. Esta me interesa. Esta poción. No te acabo porque quiero conservar la skin eh, Esta final va a venir Va a venir, va a venir, va a venir, va a venir, va a venir, no Quiero conservar los parasos de ahí Así, vamos para allá Y vamos a hacer Ahí está Cuidado con la mierda de echarme la porcaría esa Y yo sí, si porque soy tonto, como va muy rápido pues... Tengo que calcular los para darle al 2 y luego al 3 Y como me va la skill más lenta, me va el pg más lento, pues yo tonto de mí y que le doy Me toca silla por cierto Ah vale, una especie de escudo que se lo voy a atacar tu ahí. Vale, ese por ahí Y ese por ahí, vámonos Uy, ahora, ahora está abierto La mierda esa mierda esa No me ataques porque va a ser peor para ti. Vamos a cuestión de magas. Mira si me interesa. ¿Y esta era la, la, la que curaba? Tu casa fría páramo. Vamos a comernos a esto, porque me quedan así sin comichuelas. Toma, esto anda. Vale. Está hecha, vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo, ahí perfecto, vámonos, vámonos, por aquí. como esto bueno como hábito este como me he visto este me han dado un ataque mágico de otro cojones Me no, si no me veas Vale Vamos a por Caligula Caliga Caligula, caliga, caliga. caliga Caliga Como, como, como, como es Como se llama eh... Caliga No Caligula Caligula es otra cosa Emensan vosotros Os vengo aquí a reventar el caca Inga la mierda El chame El debuffo ese Catapum y catapum Vale A tu casa A comer mal alena ¡Amufi! ¡Oh puta! La puta está retirada. Antes me daba tiempo de la esa mierda. Pues esta se la va a comer. Esta sí la va a comer. A a tu casa a que te le la vela. ¡Uh! Aumenta el ataque físico un 3%. Inflige daño adicional. Este me encanta. Este me encanta. Inflige daño adicional a otros jugadores en un ataque. Qué mal, que me puedo pedir? Encima. Encima hay una skill pvp. Me cago en la madre que para el panete. Un buen cinturón. Y esta es la mierda porque no vale una mierda. Ah, distinto es que venda este. Vamos. Ya somos 27. Ya podemos seguir con la historia, ¿visto? Fácil y para toda la familia, amigo mío. Muy fácil, muy rico y para toda la familia. Vamos a ver eh, cómo acaba esto. Vamos a ver, por ahora va bien. Ya me han dado encima el de aumentar el ataque. Encima de aumentar el ataque. Vale, era 28. Vamos a ver si carga esto. la ahí va la velocidad de la luz. BMP BPM 1070. De ahí va sospechoso. Pues. dame el collado. Si sospechoso, pues dame un collado a tu delato. Y de aquí hay otro. De ahí va sospechoso, feo. Roger subida en pesadilla. La Roger, nene. La Roger subida en pesadilla. Ya puedo ir perfectamente. Ah. Uff. Hombre. O sea, qué que yo lo que esto. Pues mira, mira la siguiente. Espada larga. Espada espadón ha Puñal. Ah, claro. Pues si quiero los de abaduales. Ah, es una espada, no es no un espadón. Es una espada larga, no es no un espadón. No hay dos espadones, una cosa niña. ¿Para qué pasaron? Y 29, ya me han dado, bueno, ya me han mejorado el golpe mortal, me lo han mejorado. Golpe mortal. Ah, no, este jueguía. Eh, objeto de giro inferior o que es pesa del F. Ah, vale, ya, ya. Vamos a ver ahora eso, que creo. Creo que se lo que es Y vamos a tener que meter otra más a la cadena, eh. No que manda cosas. Hombre, manda esto, manda esto, manda esto. Venga. Más ataque y más pupa. Todo lo que sea ataque y pupa... Todo lo que sea ataque y pupa me viene bien. Mira, soy un pingüino que vuela sin nada flipai, flipáis, Mato y yo flipando, en serio. La madre que me parió con el pingüino, macho, vuela sin nada. El hijo de su madre. Gracias. Gracias, gracias. A okay. ver, tú eres consciente.. Vale Vale, eso es lo que, lo que yo quería ver Eso es lo que yo quería ver Para hacer esto Y poner el golpe mortal Golpe mortal, ahí Vamos a reventarlo todo Lo vamos a reventar todo Mirad la entrada de gran cambiado Recordad que Giron ha sido remodelado Vamos, uno para, ¿sabéis lo que uno para? Pues lo que estoy haciendo ahora con el. con el microondas, esto. uno para la madre que pare es que hostia meter, tío. Un poquito más y acabamos el vídeo, ¿vale? Calcas. La propa La propa Ya está, cuecha. Más Vamos a probar una cosa. Más que probar, ¿eh? Vale. Creo que me da tiempo a usar los tres, eh. Creo que me da tiempo a usar los tres. ¿Por qué precisión mágica? ¿Por qué, a ver, ¿Por qué me sube la precisión mágica? No entiendo. Que mi ataque necesita precisión mágica. lo mismo mi ataque ul bueno, el otro día me pego también por aquí un tirón no sé si a por un amodia o no porque qué pegar tirón el otro día me pego... bueno, otro día no sé si... sí, el otro día me pego un tirón por aquí también pero lo, a lo que iba mmm, uso precisión mágica, en serio vaya, el mentirio también ha cambiado Han remodelado todo de Heiron. vamos aquí. Se verá ahora hay un NPC, un fantamico, un espíritu. Un espíritu, ¿eh? No... no... Un espíritu. La cual la han simplificado. Vamos. La han simplificado para. La han puesto que para tonto. Ahora llega la entrega. Dice. ¡Hasta no, no, no, no, no, luego, Maricarme! Y si me dan. Ah, de placa. Tipo, me dan otra. Otra. Ahora me dan comerciante. Que ahora me tengo una la cuella. Coste de placa. Que es mejor. Y me dan la quest. Para aquí. Que es la entrada. De. Fire Temple Temple, no, Temple, apoya, Fire Temple, Templo de Fuego Y aquí está la entrada a Fire Temple Me he equivocado ay, ay, ay. Ah, es que yo me ha cargado un todo muy bien, hombre, bravo Aquí está la entrada a Fire Temple Que si la hacemos la quest nos dan estigmas Oye, ¿qué pasa, no? Eh, no funciona esto, ¿qué pasa? ¡Oh, se me ha caído la conexión! ¿O hay lagazo de ese guapo que hubo el otro día? ¿O se me ha caído la conexión? Si se me ha caído la conexión, puede pasar por el vídeo. No si Ahora, ¡uh, de que lagazo no! Es lo malo de los señores de todo Voy habla hablar con Mojarunet Lo mío Voy otra cuecha Vale Y al 32 me dan más cual Y para ello hay que leer Y si cogemos esta cueca estas esa es de por ahí, pero estas ¿veis? ¿vale? Me dan estigmas y es para hacerlas dentro de Fide Temple. Esto no está de por aquí ¿Vale? Pero bueno, me eh, vamos a dejar aquí, ¿vale? Pues no. ya habéis visto que bueno, aquí está Fide Temple ya hace falta peña para entrar a fin de temprano. No sé si aquí conseguiré peña para entrar a fin de temprano. Si no, pues nos esperaremos ahí un NA y lo veremos. Y bueno, si vale a sabéis, un fuerte like, compartir el vídeo, ponerme vuestra duda, vuestra pregunta, vuestra sugerencia, vuestra inquietud, vuestro sueño, vuestra pasadilla, lo que queráis. Y como siempre, suscríbete, me despido ¿no? y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.